Fuera está tan extraño Los pájaros vuelan extraviados Un gran águila sobrevuela Como un vapor Parecías dar tanto calor Entonces corrías con tus lobos Y hoy comiste la mano del cazador Un campo sin alambra Mis noches el espacio sideral Mi norte como debo tomar Mi nombre Tal vez te va a olvidar Un campo sin alambrar Mi norte El espacio sideral Mi nombre Cómo debo tomar Mi noche Tal vez te va a olvidar